16 goles se marcaron en 10 compromisos de la fecha número 12 de la Liga del Fútbol Profesional Colombiano. La jornada se abrió con el partido entre el Deportivo Pasto y Once Caldas. triunfo para el Blanco Blanco 1 por 0. Deportes Tolima igualó 0 por 0 frente a Independiente Santa Fe. Junior le ganó 1 por 0 a Patriotas en el Estadio Metropolitano. La Equidad derrotó 1 por 0 al Deportes Quindío. Envigado perdió en su casa 1 por 2 frente al Deportivo Cali. Nacional perdió su invicto 3 goles por 2 frente al Deportivo Pereira. América de Cali respetó el Pascual Guerrero y le ganó 1 por 0 al Atlético Huila. Millonarios triunfó en el estadio Nemesio Camacho El Campín y derrotó 1 por 0 a Águilas Doradas. Medellín ganó 1 por 0 al Atlético Bucaramanga. Al cierre de la fecha número 12, Alianza Petrolera igualó 1 por 1 frente al equipo de Jaguares en el estadio Daniel Villa Zapata.